Hola familia, 1, vámonos. vámonos Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta de turrón de chocolate crujiente de, Como el turrón de sucha, que está riquísimo Para chupárselo de a dedos Os explico, además es súper, súper fácil, lo podéis hacer en vuestra casa Yo voy a coger la Thermomix, porque soy una adicta a la Thermomix Me encanta la Thermomix, pero quien no la tenga lo puedo hacer también con una batidora de mano Con una picadora, ver, es muy sencillo, ahora verás Bueno, pues explico Arroz inflado, necesitamos 80 gramos. 80 gramos de manteca de cerdo. Por ejemplo, yo he comprado esa, ¿vale? Ahora, en chocolate con leche, 200 gramos. Y chocolate fondant, vale, mmm, otros 200 gramos. Y esos son los ingredientes que necesitamos. Más fácil, más sencillo, no puede ser. Ya ahora hemos comprado esto. Este los moldes para hacerlo como bombones, ¿vale? ¿Y ¿Vale? No para hacerlo bombones y una cajita pequeñita, pues como de regalo, ¿vale? Así que empezamos la receta. Bueno, pues primer paso, echamos el los dos chocolates, ¿vale? María, María, tú, venga, muy bien. Y ahora eso y ahora echamos el otro chocolate, así. Ya ¿Vale? Una vez que está echado el chocolate, lo, lo vamos a, a picar. A picar. qué es el chocolate? Lo vamos Joder, Joder. Joder mío. Está cerrido, ¿eh? Vale. Una vez que ya está picado, ¿eh? echamos la manteca de cerdo. Necesitamos una cuchara. Lo pica para que a la hora de fundirlo sea, sea más sencillo No por otra cosa Vosotros lo podéis hacer igual Lo, lo picáis con la, con la oh. batidora de mano que no tenga ¿Vale? Sí. Y ahora esto lo fundimos ¿Vale? Ahora esto, todo esto se funde Se hace chocolate líquido Sobre esto tarda En la máquina tarda sobre unas 4 o 5 minutos y el, y el baño María Pues lo fuerte que pongáis El, el, el, el, el abitro ¿Vale? Bueno chicos, pues recordamos, primero trituramos el chocolate, segundo le hemos echado echa la manteca y ahora lo hemos fundido todo y se ha quedado así chocolate líquido. ¿Vale? Y ahora es tan sencillo como le echamos el arroz, el flau y ahora le damos un pequeño toque de triturado, pero, pero muy pequeño, ¿vale? Sí, Muy pequeño pegue, para, que, para que el arroz se quede un poco así. A ver, espera un momento. Mira. a ver. Pero, pero, ¿eh? uy, uy. ¿Cómo se queda? ¿Ves? Se queda el arroz un poquito triturado para que no se quede tan gordito. ¿Vale? Y, y, y ya está. Y ahora ya. Lo echamos los moldes, ahora ya lo siguiente es en los moldes, quitamos eso de ahí y ahora lo echamos en los moldes, así bueno chicos, pues ya lo hemos echado en los moldes, para hacer bombones, este le hemos puesto palillo, ¿vale? para hacer, para hacer como, un, como un caramelo y eso, ¿vale? Pues cuando lo, van a la nevera y cuando estén fríos. Os lo enseñamos. Bueno, chicos, acabamos de, de, de, de desmoldarlo. Que no me sale. ¿No ve? Mira qué cosa más mona Rico, rico. Turrón de chocolate, de sucha, hecho con, con nosotros. ¿Qué hacer, ¿Qué hacer? ¿Es más fácil? Imposible. Os digo que os suscribáis. Que le deis un buen like. Activéis la campanita. Y que a partir de ahora. Yo, dentro de dos semanas, haré un nuevo canal mío de cocina, ¿vale? Con cosas de comida para niños. Así que, compartí, compartí, compartí, compartí. ¡Adiós!